Horizon Olivense Minaya, director del Comando Noreste de la Policía Nacional, al ser cuestionado este martes, asegura que la seguridad debe ser reforzada en el Palacio de Justicia y diferentes zonas, por la lectura del fallo contra acusados de la muerte de la menor Emily Peguero. Eh, la Fiscalía se va a reforzar, y se va a reforzar, eh, se le va a reforzar a Senubí, a Aguayo, y toda la zona que amerite refuerzo se va a reforzar, pero... Yo le solto a todo el mundo que esperen el fallo de la justicia, que es la que tiene la última palabra. Eso es lo más importante. ¿Seguro? Todo el que intente hacer estudio va a ser apresado. Y sometido a la acción de la justicia, inmediatamente. Ahí no hay componente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.